Gracias Carolina, Fulvio, Francis, Amado, a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Teleno Canal 10. Miren señores, en el día de hoy quiero compartir con ustedes, estamos haciendo un trabajo de investigación de los diferentes discursos que han pronunciado los presidentes de la República Dominicana eh, los presidentes de la República Dominicana a lo largo de la historia democrática de nuestro país y en una parte de uno discurso de eso, el presidente de la República, Balaguer, si quieres te lo mando derecho, Israel, eh, o mándalo a la tablet y se le da play en la tablet, no tiene mayores complicaciones eso. Pronunció un discurso con relación a la pobreza. Donde Balaguer decía, recuerda que Balaguer fue un estudioso, eh, tanto de la sociedad, fue un hombre que tuvo mucha experiencia, fue un hombre que, que, que viajó el mundo completo, fue un hombre que gobernó durante muchísimo tiempo la República Dominicana. Es decir, que conocía perfectamente la idiosincrasia de nuestro país y también conocía lo que, lo que tiene que ver con la parte de la sociología. Vamos a escuchar lo que él dijo en este momento, ya en el ocaso prácticamente de, de su carrera política. En las pasadas elecciones. Se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobreza y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres, son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar. Miren, eh, yo siempre he sido un ferviente contradictor de, de, de la forma de gobierno de Balaguer. Sin embargo, en lo que tiene que ver él como escritor y yo lo considero también un sociólogo, a, a, a Balaguer, independientemente de que no haya tenido esa profesión, pero una persona que conocía bastante bien la, la, la, la sociedad, y ustedes lo ven como él lo, como él lo refleja ahí, incluso en su discurso, él hablaba, lo reflejaba siempre, y le dice, y por eso lo quise compartir a estos jóvenes que están aquí, donde él dice que pobres hay y habrá siempre en el mundo mientras el mundo exista. Olvídese de eso, olvídese de, del discurso demagógico y barato de cualquier político que le diga que hay que acabar la pobreza, eso no se va a acabar, no se va a acabar, siempre habrá pobres aquí y en Suiza, aquí, eh, eh, vamos a ver otro país, mencióneme de los países que, que a los dominicanos les encanta mencionar, en Dubái, eh, no, pero Estados Unidos es un... Oye. El, en, en Estados Unidos lo que es un capitalismo rampante, pero aquí que le gusta mucho utilizarlo en los países del norte de Europa, eh, Noruega, eh, Suiza, Suecia, vayas a donde quieras, donde quieras te va a encontrar pobre, gente tirado en la calle. Aprenda a trabajar, porque eso eso sí es cierto lo que dijo Balaguer, que pobres son aquellos que no trabajan y aquel que no sabe trabajar, el que no aprende nada siempre va a ser pobre, Oigan esto que le estoy diciendo, el que no trabaja, el que no aprenda a trabajar, el que no aprende a hacer algo, siempre va a ser pobre porque va a depender del otro, del que sí sabe, del que sí aprendió a trabajar. Y quise compartir eso para aquellos que sueñan con que el problema de Barra Azul se va a acabar, no se va a acabar, porque si, lo sacan, si sacan a ese conglomerado social que está ahí, entonces entran otros, o ellos mismos vuelven y si no, si no van ahí van a otros sitios siempre va, van, a, van a existir esos cinturones de miseria lamentablemente es la condición humana la que lo lleva a eso por otro lado quiero compartir señores en esta semana se inauguró Punta Catalina y yo quiero compartir unos datos importantes alejados de toda politiquería y que estos datos ¿verdad? Pueden, pueden ser en lo adelante debatidos en el terreno que se entienda correspondiente y es importante, yo no sé si, si alguno de los muchachos vive en algún sector popular, donde antes no había 24 horas, eh, ¿se está yendo la luz por donde ustedes viven, muchachos, normalmente? ¿Como antes? Como antes no. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la entrada en funcionamiento de la República Dominicana de la termoeléctrica Punta Catalina. La eh, famosa Punta Catalina, que se manchó por un asunto de unas... Unos ruidos de corrupción que hubo ahí de soborno que admitió Debrecht que había pagado para esto. Pero quitándole esa parte, ahí está la obra que representa para la República Dominicana el 30% de la generación eléctrica del país. Y esto ha servido para inyectar electricidad a la República Dominicana y mantener la estabilidad. Por eso ustedes se dieron cuenta que durante el tiempo de... Eh, de cuarentena no se iba a la luz en ninguna parte se iba solamente esporádicamente pero teníamos luz 24 horas y eso es importante en la República Dominicana que exista esta termoeléctrica Punta Catalina que, que ha venido a fortalecer el sistema Benito. eléctrico de pero la República Dominicana eh, desde antes eh, la pusieron a, a funcionar incluso antes de, de uno como en mayo por ahí de este año. Sí, de este año. Entonces, ¿qué es lo que se ha criticado de Punta Catalina, además de lo del soborno? Que es otra cosa. Lo del soborno es otra cosa. Que eso tiene que ser investigado. Y si realmente hubo soborno, tienen que trancar a todo el que tuvo que ver y a todo el que se le demuestre. Además de que representa el 30% de generación de electricidad en la República Dominicana, que es algo muy importante, ha venido a cambiar lo que tiene que ver con la parte de la contaminación y usted dirá, ah, bueno, pero como quieras a carbón sí, pero el 35% de la producción de electricidad a nivel mundial es a carbón lamentablemente todavía el 28% de Estados Unidos de la producción eléctrica de Estados Unidos es a carbón el 85% ojo aquí de China, entre el 75% y el 85% de la producción eléctrica de China es a carbón pero el 35% de la producción eléctrica en Alemania es a carbón. Y Japón, para lo que le gusta, dice para pa allá, para pa Asia, y Japón está construyendo 22 plantas estilo Punta Catalina a carbón. Japón, porque es, todavía no hemos llegado, el mundo no ha llegado al punto de desprenderse de los combustibles fósiles, como es el carbón, como es el gas y, y el petróleo lo derivado del petróleo, eh, por ejemplo, el, el gasoil. Entonces, ¿qué pasa con Punta Catalina? De acuerdo a su administrador, Jaime Ariste Escuder, cumple con las normas medioambientales de la IFC, del Banco Mundial. Hay que irse para allá a estudiar eso. Y además, lo que tiene que ver con el depósito de ceniza, que es la preocupación, ¿se acuerdan de rocas que trajeron por aquí por semana a la vez? Ajá. En, esta, en esta termoeléctrica es diferente, porque el lisiviado, o sea, el agua que se utiliza de acuerdo a la información que nos da el, su administrador esa agua se mantiene en un ciclo hasta que se evapora, es decir, que esa, ese lisiviado nunca vuelve al agua, o sea, no, no, no es que la tiran al mar de nuevo, sino que eso está en un sistema bastante sofisticado que permite reutilizar el agua, reutilizar esos lisiviados hasta que llegan a un momento de evaporación y lo que tiene que ver con, el, con la ceniza, ese material que sale de Punta Catalina ya está siendo utilizado para cemento, tengo aquí los datos, sirve para agregados, o sea para, para relleno, eh, también para bloques de cemento, es decir que puede ser reutilizado y esto es importante independientemente de que eh, esta eh, planta haya tenido... Vicios de corrupción en la parte de lo que tiene que ver con la corrupción, que siempre va a existir. Siempre, lamentablemente, hay una gente que se quiera beneficiar de algo. Por ejemplo, yo tengo, voy a hacer una construcción y busco a mi amigo ingeniero Amado. Y le digo, Amado, eh, yo quiero que tú me construyas esta obra, pero tú sabes que tiene que sacarme lo mío. Eh, Amado, que le interesa la obra, dice, claro que sí, y yo te voy a sacar un por ciento para que. Y entonces se dan esas triquiñuelas, lamentablemente, que es lo que tenemos que desprender. Pero no solamente en la República Dominicana, sucede en todo el mundo. La corrupción, ya ustedes vieron, América Latina entero mezclado con, lo, con los actos de corrupción de Odebrecht. Porque lamentablemente la condición humana arrastra esas miserias de, de, del deseo de robar y todo eso. Y, para terminar, quiero sí felicitar... A, al presidente Danilo Medina por esta obra, que luego, más adelante, según lo que estuvimos viendo, todavía no se va a reflejar en, en, en nosotros, el que la consume, el, ese el, esa, esa, ese beneficio. No se va a reflejar, se va a reflejar aproximadamente como en un año. Oigan esto, señores, como en un año más o menos, que se va a reflejar que la energía va a salir más barata. Ahora no, por eso no lo vemos todavía. Y por eso vemos también, hay una cuestión que, que debería ser investigada: los excesos de, de aumento en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica. Pero es bueno que tengamos obra. Cuando Balaguer y cuando Leonel, yo recuerdo que la gente le daba funda a Leonel por el metro, que eso no era necesario. Le daban funda a Leonel por, por los elevados, que eso no era necesario. Los y a Balaguer, y los túneles, y a Balaguer se lo comieron vivo. Le decían el gobierno de las barrillas y el cemento. Y hoy le agradecemos a Balaguer el hecho de que haya construido toda esa carretera que comunican al país. Es decir, que esa sociedad de ese momento estaba equivocada, no podía ver más allá de la curva. Y tenemos que ser así, tenemos que comenzar a apartar la politiquería y comenzar a ver realmente lo que beneficia al país hacia el futuro. Yo creo que si le, eh, si le quitamos los actos de corrupción y de impunidad, que hay que decirlo, sí hubo muchos actos de corrupción, aparentemente en el gobierno de Danilo Medina, hubo impunidad y falta de transparencia, eso fue lo que le faltó a Danilo Corregir. Pero a nivel de, de, de construcción, a nivel de construcción, los gobiernos de Balaguer, de Leonel y de Danilo Medina serán muy difíciles de superar en la República Dominicana. Anoten lo que se lo estoy diciendo hoy. La cantidad de construcciones y de obras que se llevaron a cabo durante estos gobiernos son inmensas. Y por tanto, se va a ser difícil superarlo. Hay que destacar, ¿verdad? Lo que fue el, el aumento en el salario de los maestros. Faltó aumentarle a los médicos. Faltó aumentarle a las enfermeras, faltó aumentarle a los policías. Yo creo que ahora en el gobierno de Luis Abinader, con un gobierno más estable, pero, puede un, lograr un, todo eso. Un aumento a los policías. Sí, pero muy. como que. Y se aumentó el salario mínimo de 5.100 Sí, claro. A, a, a 10.000. 10, pero yo creo que se pudieron haber hecho mejores cosas en beneficio, okay. ya en sentido general, y especialmente evitar la corrupción y la impunidad. Cómo no. Gracias, Yerjan. Vamos a una llamada que tenemos. Adelante. Buenos días. Buenos días, equipo. Víctor Ureña, Víctor. de los maestros. Hola, Víctor. Buen día, Víctor. Buenos días. Yayan, eh, yo estoy de acuerdo en parte contigo, pero en parte te voy a aclarar lo siguiente. Uh -huh. eh, ¿Cómo es posible que para construir algo que se necesite en el país, algo lógico que se necesite, que todo el mundo lo quiera, necesite pasar por cuatro manos eso es lo que oye eso es lo que el pueblo pide ya sí, que no sí. es que se construya que se construya estamos de acuerdo claro. para eso pagamos pagamos oye un impuesto que no lo merecemos pero ojo lo que pasa es que tú no has dicho la realidad que los, la, los grandes proyectos los puedan cuatro manos cinco manos seis manos y quién sabe cuántas entonces, ahí es que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Punta Catalina, como tú dices, uh -huh. muy buena exposición por ti, pero di la verdad, ya, ya, con respecto a la sobrevaluación de, de, de, de Punta Catalina, Punta Catalina se, se pronosticó en mil millones de dólares. ¿En cuánto está saliendo? ¿Quién sabe? porque mira, 2.454 no, no, millones de no, dólares. No llegan. Ahora salieron los vicinos. 980, que sabía, que 1040. Dieron, 40, dieron, y ya va por 5.000. Que no, le vinieron no, no, no. Francis todos los millones del mundo ahí por, por, por un pedazo de tierra. Mira. Eso, Lo es, supimos esto, ahora. Ni siquiera se, pregunto, se supo. Ahora, ahora yo te pregunto. Y ya directamente. ¿Cómo es posible que amado José Rosa, nuestro querido maestro, profesor? pero Construya una casa en un solar que sea mío. Yo me imagino... Me imagino que el querido profesor Amado José Rosa va a investigar primero, primero va a investigar, Solar, es propiedad de quien me lo está vendiendo, me lo está cediendo. Claro. Es que yo no entiendo eso. ¿ya, ya? Eso es una complicidad de arriba a abajo. Y eso es lo que siempre el pueblo llano, como yo, hemos criticado a los gobiernos. No que se construya, que se una construya estamos de acuerdo. Una preguntita. Sí, sí, Fulvio. ¿por qué no invertir esos recursos en generación de energía limpia como lo necesita el planeta? Lluvia ácida se van a producir sobre Baní y esa ceniza nos la vamos a tener que tragar nosotros para nuestra misma salud porque no van a hacer nada con eso. Es correcto, Fulvio. Bueno, es Pero realidad. eso no ha llegado. Nosotros vivimos, Nosotros vivimos... En el, en el país de la maravilla, y nosotros tenemos sol, tenemos de todo. ¿Por qué no, por qué no construimos entonces energía? Me, eh, eh, Víctor, eh, solar? Víctor, sí. yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora a propósito de la que tú me haces a mí con adelante, todo tu derecho. Adelante, eh, ¿Cómo se entregaban las obras antes del gobierno de Danilo Medina? Todas. Juégatela ahí. No, no, yo te voy a decir la de... Eh, <risa> no la aguantas a preguntar. No, yo, ya, yo te voy a decir. inauguraron una escuela que la entregó ahora eh, Danilo Medina, el presidente uh -huh. de Daniel Medina. Sin embargo, la escuela no está terminada. Pero espérate. Esa no la entregaron. Pregunta. Yo te preguntando que tú me digas cómo era, cómo se entregaban las obras antes del gobierno de Danilo Medina, en el de Lionel, en el de Hipólito, en el de Balaguer. ¿Cómo se entregaban Otra las obras? Otra cosa, Vito. El que, el, Nunca por concurso, grado a grado. Eso, pero, eso, pero, eso lo que implementó no, Danilo Medina. La de grado a grado se llama Sunline. No, eso, eso. La de, tú eso. tienes, mira, la de, Oye, la de grado me. a grado, tú la planteas. El no reconocerle con eso Danilo Medina, que no, Danilo Medina vino cosa, y las Víctor. obras la que estaba. ¿Y por qué se le debe a todo? Silencio, ponió, que tengo una pregunta no para tema. Víctor. Es que, Va, que no. no, no, tema. no. Tema. Silencio, tengo una pregunta para Víctor. Adelante. Víctor. Víctor, tú estás invitado. Ocho años de gobierno de Danilo Medina. 27 mil millones de dólares ¿Eh? en préstamos, más ay, que ay, y ay, todos ay. los gobiernos juntos. Y no correcto, se ha 44, solucionado correcto, un solo problema de nuestra... Correcto de nuestro pueblo, uno ¿Y solo y cómo entonces que somos una de las economías más crecientes de, la, de América Latina por euda, si él me explica eso vamos a traer aquí porque nosotros no podemos hablar por con boca de ganso yo quiero pedirle a Amado José Rosa con que deuda. invite de nuevo al economista que sí sabe de eso con deuda. Que sí sí, sabe tú de de eso tú estás hablando por boca de ganso yo no estoy hice, hablando por boca de, de ganso yo le hice la pregunta a, a ese economista sí. y él hablaba de que el crecimiento económico nada tiene que ver con el endeudamiento Oh. y eso hay que saberlo, hay que ser oh. economista no se no puede no hablar no. ¿eh? Oh. Oh. Sí, yo no, le pido no, no, a Amado cuando que tú colocas el dinero cuando tú colocas no el dinero en la economía la robustez ahora, lo que le cuesta robustecer y mantener esa economía a base de préstamos es duro es duro